Eh, el perfil de, de nuestros alumnos eh, se pretende que se enmarque dentro de, la, de aquellos ambientes laborales que tienen que ver con la economía digital. Eh, por ejemplo, unos de los más eh, significativos en este momento son los que tienen que ver con la gestión de la información para el marketing digital. Y al hilo de, de este ambiente pues, eh, laboral han surgido perfiles como, por ejemplo, el gestor de contenidos, el diseñador de contenidos multimedia, los eh, gestores de comunidades, o lo que se conoce también como community manager, y también los eh, eh, expertos en analítica y posicionamiento web. Además, también hay otros... Eh, otros perfiles que tienen que ver con diferentes ambientes, como puede ser la informática social o también los expertos en usabilidad. Y no hay que olvidar en este sentido aquellos perfiles profesionales que han surgido al lado de los, de los profesionales más tradicionales, como pueden ser los archiveros, los bibliotecarios o también los gestores, de, de, gestores documentales, y que han surgido precisamente por los continuos cambios, fundamentalmente tecnológicos, a los que se ve sometida la profesión y en este, en este ámbito hay nuevas competencias que se traducen en perfiles nuevos como pueden ser los analistas de datos y también los curadores de contenidos. Y, también es eh, importante hacer referencia a todo lo que tiene que ver con los emprendedores, porque supone también un nuevo perfil que está inmerso en lo que en este momento tiene que ver con servicios de contenidos digitales. Bueno, pues pertenecer a las, eh, al conjunto de las I School para nosotros aporta mayor visibilidad tanto en nuestros estudios como también en nuestras investigaciones. Eh, nos da la posibilidad también de intercambios académicos con otras escuelas de, de la red y, y por supuesto, eh, supone que, que los estudios de la Universidad Carlos III están entre los mejores del mundo, porque es una red, de por así decirlo, de élite dentro de las escuelas de, de la Information Science.